Yo me lo paso muy bien haciendo pasteles. La pastelería para mí significa felicidad, emociones. Es para celebrar. Soy Mauricio Cot, soy pastelero y hace seis años abrimos un obrador eh, exclusivo de pastelería sin gluten y sin lactosa. Eh, bueno, visto que, eh, que había un, una necesidad uh, que cubrir, que era la de eh, pastelería sin gluten y sin lactosa, eh, yo me di cuenta cuando me tocó a mí. Eh, bueno, por, por X mm, circunstancias, eh, yo no estaba bien, no me encontraba bien, estaba siempre con, con dolores de, de estómago, de, de encontrarme mal, de ir muy cansado. Y bueno, a partir de aquí me hice unas pruebas, vi que tenía varias intolerancias y, y decidí eh, buscar uh, fórmulas o, o buscar otras recetas de pastelería que, que pudieran sustituir la pastelería con gluten. ¿no? y vi que había un nicho de mercado muy importante que, que cubrir, eh, porque, bueno, ibas a un restaurante ¿no? y te encontrabas que postres para un celíaco no había, eh, siempre tenías de postres o el plátano o la naranja o Macedonia. ¿no? Y, y bueno, a mí me faltaba poder comerme un, un postre elaborado eh, igual que, que el que se come, el, mi compañero o, o mi entorno familiar, ¿no? que se están comiendo un buen postre y yo estoy con, con una pieza de fruta o, o fruta cortada, que está muy buena. Lo que pasa es que, claro, hay esa diferencia que, que sabe mal porque siempre acabas comiendo lo mismo de postres ¿no? en, un, en un sitio así. Entonces, bueno, decidí cubrir esa necesidad eh, debido a que, por un lado, es difícil que un restaurante pueda elaborar pastelería sin gluten porque eh, no tiene la infraestructura o no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo trabajar, porque tampoco hay eh, sitios donde, o sea, en las escuelas de cocina y de pastelería normalmente no te explican. Ahora quizás un poco sí, ¿no? Pero hace unos años atrás... Uh, no había esta, uh, esta necesidad tampoco de, de enseñar a hacer pastelería sin gluten ¿no? o sin lactosa y, o sin alérgenos. Entonces, mm, bueno, mm, debido a eso, pues decidí eh, ofrecer el, el servicio de, eh, de pastelería sin gluten a restaurantes, a hoteles, a caterings, a cafeterías ¿no? y, y poder ofrecer un, un tipo de producto que sea más elaborado, que sea pastelería, que, que sea prácticamente igual que, que, el, que el que conocemos habitualmente. Y además ahora tenemos la tienda también, que bueno a partir de aquí, como la gente había escuchado que había abierto un, un obrador de pastelería sin gluten y sin lactosa en Ginás del Vallés, pues venía mucha gente a preguntar si, si teníamos pasteles. Y, y bueno, al poco tiempo abrimos también una tienda aquí, en, en el mismo Obrador. Ese es el objetivo principal que, que buscábamos, que era eh, que el cliente no, no notara que era una pastelería sin gluten y sin lactosa, ¿no? entonces era un reto mmm, difícil y, y sí que en algunos productos es más fácil y en otros quizás es más complicado, por ejemplo en pastelería o sea, si haces un pastel, es quizás un poco más fácil que si haces una pieza de bollería fermentada, un croissant, una ensaimada un, un brioche. Eh, entonces, aquí ya se complica un poco más porque el, el gluten tiene un, un papel muy importante aquí, ¿no? pero en, en pastelería, para hacer un, un bizcocho o una galleta, es, es más quizás más fácil a poder elaborarlo porque se utilizan harinas que no se precisa el gluten. Y, y bueno, al final es, es sustituir la harina de trigo en ese tipo de recetas por harinas como uh, harina de arroz, harina de trigo sarraceno, de maíz o almidón de maíz, de patata, de tapioca, mijo, o sea, hay cantidad de cereales sin gluten que se pueden utilizar que quizás no los conocemos o no sabemos cómo, cómo emplearlos, pero que, que bueno, cada uno, o sea, cada harina tiene su su función y mezclados puedes llegar a hacer un producto con un aspecto muy parecido al, al de la pastelería habitual con gluten. ¿no? Aquí elaboramos uh, bastantes pasteles individuales para, para hoteles, para caterings, para restaurantes, entonces este sería como un poco el producto estrella para terceros y luego Aquí tenemos el, o sea, la, en la tienda física digamos, para el cliente final, uh, aquí tira mucho lo que es eh, pastelería más de formato familiar o quizás la, producto de, de bollería como magdalenas, uh, palmeras, galletas, lo que tenemos un poco aquí expuesto. ¿no? La vida evoluciona, todo evoluciona, la cocina evoluciona, la pastelería evoluciona, aunque la pastelería cueste un poco más de evolucionar pero también está evolucionando y está evolucionando a mejor, entonces la formación yo creo que es muy necesaria para llegar a más clientes, para para no quedarte con lo que ya tienes, que, que está bien, pero uh, te quedas como atrás en el tiempo, ¿no? Y entonces eh, lo que es importante es la formación para, para poder evolucionar e intentar ir a buscar una pastelería también más sana, uh, más saludable, que es lo que está buscando cada vez más gente, que, que mucha gente nos pregunta, ¿y ¿tenéis pastelería sin, sin azúcar o sin...? O, o bajas en grasas, o, o productos más light, ¿no? entonces, bueno, pues sí, te, hay, que, hay que buscar uh, formación para, para seguir creciendo. Lo que yo había hecho era sustituir uh, ingredientes, ¿no? y, y el curso biconcept lo que ha hecho es enseñarme a, a trabajar desde cero, o sea, a elaborar la pastelería desde cero, con productos mucho más, uh, más sanos, más saludables, y, y más, más ligeros, y entonces, bueno, es, es como ver un poco la luz uh, al final del túnel y decir, ostras, vale, yo buscaba esto, yo buscaba que, que alguien me pudiera enseñar a mí a, a elaborar desde cero un producto, eh, una elaboración, ¿no? Porque no es fácil tampoco, no sabes por dónde empezar, o sea, se puede empezar, pero a partir de muchas pruebas, que es lo que habréis hecho vosotros, y, y a partir de investigar, o sea, es todo y más de, Entonces, bueno, cuando tienes un, un negocio que, que tienes que estar al día a día, eh, no te da tiempo a veces a, a investigar ¿no? y a hacer pruebas y más pruebas. En el caso del, del método Big Concept, me ha dado muchas herramientas para poder uh, seguir elaborando mis propias elaboraciones, o sea, crear mis propias elaboraciones y, y bueno, yo creo que también el cliente eso lo agradece, porque no es lo mismo tener los productos clásicos de toda la vida que sí que están muy buenos, a tener un producto que sea distinto, que, que, o sea, que, que ofrezcas algo que no ofrece todo el mundo. ¿no?